Aunque no lo crea, uno de mis primeros juegos de mesa que yo hice no fue en Illustrator, fue en un programa que se llama Powerpoint Increíble. No tenía a lo mejor la destreza para usar ilustrero, pero sí tenía la creatividad para crear un juego temático eh, y en verdad fue un gran éxito. Recuerdo cuando era adolescente, como mis amigos, pues hacían fila para jugar conmigo este juego de mesa ya con las destrezas adquiridas sobre el software Adobe Illustrator como estudiante pues entonces creé ya un juego ya con más carácter por así decirlo porque ya tenía una herramienta de diseño profesional que me permitió hacer eso incluso más adelante cuando tuve la oportunidad de ser profesor pues uno de los proyectos finales para mis participantes fue realizar un juego de mesa un juego de mesa creativo basado en su propia idea desde cero e incluso tenían que imprimirlo me asusté un poquito haciendo el proyecto porque eran jóvenes y o adolescentes pensaban que no lo iban a hacer y para sorpresa mía fue un éxito ese proyecto al punto tal que vino la prensa donde yo daba ese curso eh, la directora estaba muy contenta con los resultados de los participantes y en verdad ilustró es una herramienta que nos permite hacer eso y mucho más bien un juego de mesa es una pieza gráfica, es un reto, porque te permite crear diferentes piezas gráficas dentro del juego de mesa como tal. Es decir, crear lo que sería el tablero, crear lo que serían las fichas, eh, las tarjetas en caso de que la tenga, la caja, todo eso. Así que con el usuario nosotros podemos crear diferentes piezas gráficas incluyendo un juego de mesa, como yo lo hice y muchos de mis participantes.